Continuamos con la línea de ayuda y Brenda Casas, tenemos ahora la siguiente pregunta, Martín y Ana escriben, Brenda yo tuve una bancarrota en el pasado y perdimos una casa, ¿todavía podemos calificar? Esa pregunta nos llega mucho, si tuviste bancarrota y han pasado mínimo dos años, ¿todavía puedes calificar? Para verificar la fecha de la bancarrota necesitamos una copia de la petición y la carta del despido de tu caso. ¿Y qué pasa si alguien ha perdido una casa en el pasado? Si han perdido una casa por embargo, foreclosure o venta corta o short sale, pueden calificar de nuevo para comprar casa después de tres años. ¿Y es necesario esperar hasta un tiempo para comenzar de nuevo con el proceso? No, no necesariamente hay que esperar, hay, hay que empezar el proceso antes de tiempo para así estar preparados y cuando se cumpla el día poder comenzar la búsqueda de la casa lo más pronto posible. Muchísimas gracias Brenda, muy buena información. Llame ahora mismo al número en pantalla y visítenos en la página de Facebook y recuerden que las primeras 50 llamadas obtendrán un crédito de mil dólares hacia el costo de cierre.